¿Y cómo se sienten ahora que ya salieron a la segunda ronda? ¿Qué desafío viene? Más tranquilo que ayer. Ya sabemos que se puede. y a dormir tranquilo. Mañana en la mañana veremos qué hacemos con los otros jueces. No, sé, la ronda. Que en la mañana no sacamos nada con, con ponernos a to, torturarnos. Ah, Dime por qué la gente debería votar por ustedes en, no. en la página web. Primero, los de Chile deberían votar somos de Chile, es deber patrio. Segundo, porque somos el único equipo latinoamericano junto a Brasil. ¿Y Colombia? Y tercero, porque hicimos un trabajo enorme durante todo un año con la Fundación Teletón, decíamos nosotros ganar todos, y porque queremos ganar, eso es principalmente.